Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, lunes 9 de julio del 2018 Estamos iniciando esta semana laboral en nombre de todo el equipo De mañana les damos las gracias a todos ustedes que siempre están ahí Compartiendo con nosotros todo el contenido que les tenemos especialmente preparado para ustedes Desde análisis, comentarios, entrevistas, noticias locales, nacionales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 al Canal 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los Metales Preciosos. Gracias a Televiaducto, Canal 17, que nos enlaza con la provincia de los presidentes, Espallat, Moca. También al Canal 46, para todo Santiago y la región, aquella zona de los 30 caballeros, los héroes de la restauración. También al 1014 a través de Canán, para todo Estados Unidos, en diferido, y para todo el mundo, telenor.com.do, un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo con un trabajo honesto. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mi compañera Raquel Ortega estaremos llevándole todas las incidencias que han sucedido en los últimos días, y la que están sucediendo en el día de hoy. Nuestro compañero Francis Rodríguez está de vacaciones, así que hoy no vamos a tener a Francis, está de vacaciones. Pero sí vamos a tener en el café caliente, en la entrevista central, a Francisco Taveras, el chino, tratando asuntos de interés nacional. De inmediato compartir con usted el informe de la Oficina Nacional de Metrología, que por cierto hoy está incidiendo la presencia en la parte del Caribe de la tormenta tropical Bering. Y para esto la Oficina Nacional de Metrología nos dice que a partir de las 2 de la tarde de hoy se estará sintiendo la presencia de la tormenta tropical Berry que ya está cruzando Puerto Rico en estos momentos y está dejando máximos de lluvia de 25 a 100 milímetros de lluvia. Se ha degradado de ciclón tropical a tormenta tropical, a prácticamente a una depresión tropical que es lo que va a pasar por aquí, pero esto no deja de, de que lo estemos monitoreando constantemente por los acumulados de lluvia que trae, que van a afectar la mayoría del territorio nacional, especialmente la zona sureste de nuestro territorio. Para hoy hay también una débil vaguada en la parte media de la trastófera, lo que está provocando que se eh, provoquen algunos chubascos en las regiones noreste y sureste de nuestro territorio nacional. Ya como le dijimos al final de la tarde se va a empezar a sentir la incidencia de Beli y va a durar hasta la, la madrugada del miércoles. Es decir, que hay que estar pendiente de todos estos bolete, eh, boletines y darle también seguimiento por la, los acumulados de lluvia que trae para las regiones sureste y este del país. La ONAME, entonces, eh, debido a esa situación de esta tormenta tropical, tienen en alerta 14 provincias, La Vega, Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, El Ceibo, La Alta Gracia, La Romana, Atomayor, Mayor, Monte Plata, Duarte y Sánchez Ramírez. Esto es por la incidencia de los campos nubosos que trae Beli ya como tormenta tropical, a partir de las 2 de la tarde de hoy hasta el miércoles Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir Y decirle que van a continuar los calores Mucha calor durante estos días Así que ingiera suficiente líquidos Cuídese bien Y también mantenga a las personas más vulnerables bajo su atención Así estarán las condiciones del tiempo para el día de hoy, ráfagas de vientos, tormentas, eh, acumulados de lluvia de 25 a 100 milímetros de, de lluvia por la incidencia de Belia a partir de hoy a las 2 de la tarde. Manténgase atento a todos los boletines que estará emitiendo la Oficina Nacional de Meteorología. Recuerden que hay posibilidades de desbordamiento de ríos, arroyos, así que también tenga en cuenta deslizamiento de tierra. Trate de no estar eh, en zonas vulnerables para, entre todos, cuidar vidas. Bien, en Haití se sucedieron algunos acontecimientos eh, a partir del jueves que corrió por todas las redes sociales y todo el fin de semana estuvo abundando en todas las redes sociales los acontecimientos que Allí estaban acaeciendo debido a un aumento en los precios de los combustibles. Eh, el Fondo Monetario Internacional dio algunas recomendaciones económicas para Haití y ahí empezó el problema. Inmediatamente hubo este incremento en los precios de los combustibles de un 39 a un 50% que la población enardecida se fue a las calles. Y la forma como los haitianos protestaron es una forma bien violenta y se pudo ver que prácticamente no tenían control las autoridades. Primero, resaltar que estos organismos internacionales a veces se equivocan, en este caso se equivocan. Parece ser que ellos creen que están bregando con un país que tiene todas las instituciones bien establecidas, estables y que son funcionales. Se olvidan que Haití, la mayoría de las instituciones gubernamentales no funcionan. Hecho esto, este pueblo empezó entonces a protestar en las calles y todo lo que salía en los memes y salía también en las redes sociales era los dominicanos diciendo que los haitianos, eh, son más valientes que nosotros porque aquí continuamente nos viven aumentando los precios del combustible y no hacemos nada. Fue tanta la protesta y fue tan violenta la protesta que en el primer tramo perdieron la vida tres haitianos y el presidente eh, Juvenel Moise tuvo que revocar eh, la medida y echar para atrás el alza de los combustibles, del precio de los combustibles en el vecino país de Haití. El peligro de esto está que como todos nosotros sabemos, tenemos una frontera altamente vulnerable y una frontera bien extensa, porque toda la parte eh, de la parte más ancha de la isla está dividida por frontera 383 kilómetros lineales y esto... Eh, provocó que también de este lado se tomaran medidas de urgencia para proteger toda la frontera. Ahí, pudimos, ahí podemos nosotros ver eh, cómo ellos le pegaban fuego a viviendas, a viviendas de funcionarios, a automóviles, a autobuses, a todo lo que encontraban por el camino de una forma enardecida, hubo mucho saqueo también en Haití de centros comerciales donde le saqueaban, les robaban, le hurtaban todas las mercancías que ellos pudieran y esto salió del control de las autoridades haitianas. Entonces la frontera dominicana fue resguardada tratando de prevenir con esto eh, que avalanchas humanas de haitianos cruzaran la frontera hacia nuestro vecino país. Hoy está anunciando el sindicato de transportistas haitiano dos días de huelga para el día de hoy. No obstante a ello, se dice que el mercado binacional va a funcionar, lo que creo que es un atrevimiento. Debieran de esperar que por un día más que se... Es, eh, esté cerrado, no es que los comerciantes van a perder gran cosa es un atrevimiento porque esto da una oportunidad eh, visible de que por ahí puedan entrar grandes cantidades de personas en, en, en, en tumultos en riada de personas ya que Haití sinceramente representa un estado fallido Lamentablemente Haití representa un Estado fallido y lo que puede hacer Juvenal eh, Moise no es mucha cosa. Ha llamado que no va a ser eh, ya real el precio que fue publicado, que fue anunciado, revocó la medida, sin embargo las protestas continúan en Haití fue de tal magnitud que, la mayoría, eh, que los vuelos fueron trasladados hacia República Dominicana y que la mayoría de las líneas aéreas dejaron de volar al vecino país de Haití porque fue una explosión eh, enorme. En algunas eh, partes de las redes sociales se pudo eh, observar que... Muchos dominicanos dicen que eso mismo va a pasar aquí, que eso mismo podría pasar aquí, por los continuos abusos en el uso, en el aumento de los precios de los combustibles. Creo que han explotado demasiado eh, este beneficio que le ha aportado el precio de los combustibles. Lo han explotado tanto que han llegado hasta el abuso. Por ejemplo, este mismo viernes que pasó, el aumento de los combustibles en nuestro país fue un aumento muy significativo, 5, 4 y 3 pesos, dependiendo del combustible. Y algo que siempre nos preguntamos, ¿cómo funciona esta ley? Porque, Ok, está bien, el precio del combustible depende del precio internacional del barril del petróleo, pero aquí nosotros no recibimos petróleo, recibimos combustible terminado. También no recibimos el Bren de, del Mar del Norte, ni recibimos el Wells Texas, tampoco. Nosotros recibimos combustible terminado. Y el costo del barril de combustible terminado, qué sé yo, 70, 72 dólares, no justifica para que el combustible esté en los precios que está actualmente en República Dominicana, y mucho menos un aumento como el que se dio el viernes fue un aumento desmedido, fue un aumento abusivo, están tentando al pueblo dominicano y están apretando tanto el tornillo, la tuerca, como dice el refrán, no apriete tanto la tuerca porque se puede correr la roca, casi estamos llegando a ese punto y las autoridades dominicanas están en el filo de la navaja como buscando el peligro Esperemos que no lleguemos ahí y que las autoridades dominicanas puedan eh, asimilar lo que está pasando en Haití y también asimilar cómo está viviendo el pueblo dominicano en la estrechez económica que está, con un sueldo que no eh, sobrepasa los valores adquisitivos que tenía en, en los años 90 y en la actualidad entonces tiene que enfrentar todas las vicisitudes de la vida con un sueldo que no ha aumentado significativamente. Entonces, esto puede correr la roca y provocar entonces una poblada también aquí en República Dominicana. Ojalá y esto no suceda. y Esperamos que las autoridades sean sensatas y puedan entender cómo está viviendo el pueblo dominicano. Con el alza de los combustibles viene el alza de los del transporte, del pasaje, y trae como consecuencia entonces que se pone más reducido el poder adquisitivo del sueldo. También los productos de primera necesidad que se transportan con combustible y en vehículos que usan combustible, que usan piezas, que todos los días están más caras, esos transportes aumentan de precio. ¿Y qué viene eso a dar lugar al final? Un aumento de precio de los bienes que adquiere el pueblo, de la canasta básica, al aumentar la canasta, la canasta básica, entonces las familias dominicanas tienen menos posibilidades de darle a sus miembros la cantidad de alimentos que verdaderamente necesita y, y la que tiene que consumir, porque al estar más alto los lo, lo precios de esos alimentos y no poderlo adquirir, tienen que buscar otras alternativas y el sueldo entonces no le da para nada. Y ahí viene entonces la posibilidad de que se corra la roca y se produzca entonces una lamentable poblada, una huelga que salga del control en nuestro territorio, como esta que está sucediendo en Haití. Veámonos en ese espejo en lo que está aconteciendo en nuestro vecino eh, país de Haití. Aunque las condiciones son diferentes, pero el abuso es muy similar en, la, en el aumento del costo de los combustibles que incide en toda la vida cotidiana y el aumento que se da aquí también toda la semana en, el, en, en los combustibles que incide en toda la vida nacional porque supuestamente con esa ley de hidrocarburos si sube el precio internacional sube el precio del combustible local pero si baja, baja y que resulta que cuando baja, no vemos baja significativa. Prácticamente se hacen los ciegos y los, mur y los mudos y se quedan estancados, aprovechando entonces la bonanza que significa estos recursos que adquieren a través de este impuesto indirecto que le han eh, puesto a los combustibles en nuestro país. ¿Qué sucede entonces con los transportistas dominicanos que están callados, con los sindicalistas dominicanos que están callados, que se han convertido en empresarios y son beneficiados directos de subvenciones, facilidades, exoneraciones de combustibles que le da el gobierno central. Mientras tanto, el pueblo padece la consecuencia de tener eh, los combustibles más caros de América Latina ahí observamos cómo estaba Haití el viernes cómo estaba Haití el jueves y cómo se le salió de control a, a las autoridades haitianas y el presidente eh, Juvenel Moise tuvo que revocar la medida inmediatamente eh, sucedieron estos casos, aludiendo, escuché al pueblo, yo lo escuché, ya eché, revoqué esa medida Ahora por favor tranquilícense y no fue posible Continuaron saqueando comercios y quemando todo lo que encontraban a su paso Nuestra República Dominicana, alto consumidor del petróleo, no producimos petróleo Y ya la refinería no refina petróleo Viene terminado, el combustible aquí viene terminado como gasolina, viene terminado como gasoil, viene terminado como gas, viene, viene totalmente terminado todo. eso simplemente son depósitos. Lo que no se explica por qué nos están refiriendo a precios internacionales del de crudo más caro que hay internacionalmente, el crudo Bren, el crudo de, te, de, de, de, de Tesas. Si sí, aquí recibimos un producto terminado. Nuevamente se evidencia lo que todo dominicano sabe, una gran mafia en el trasiego de combustible, donde se han encontrado grandes buques con almacenes de combustible, eh, traficando con combustible en nuestro territorio. Y todo esto da una guerra totalmente desigual, que el pueblo es que lo paga con los altos precios de los combustibles y no se le ha dicho usted puede buscar en el portal de libre acceso a la información y usted no sabe cuál es la fórmula que usan para poner esos precios Usted conocen totalmente esos precios hasta que llegan el viernes porque no puede usar la fórmula porque la fórmula no la han dado a conocer nunca lo que se evidencia que ahí hay una violación al derecho de cada dominicano de saber por lo que está pagando. Ojalá que lo de Haití nos sirva de ejemplo y que nuestras autoridades sean más sensatas en la hora de maltratar al pueblo con altos precios de combustible en estas condiciones de tanta estrechez que estamos viviendo. Esto es de mañana, manténgase ahí. En breve volvemos con más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 Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y ya está con nosotros nuestra compañera Raquel Ortega la bienvenida a ella, muy buenos días Raquel Buenos días Fulvio, ¿cómo estás hermano? Bien, ¿Cómo te gracias te a Dios Gracias, Bien. como siempre por tu cariño Buenos días amables televidentes, gracias por estar ahí Hoy lunes día de San Agustín, Zahorún y compañeros Lunes 9 de julio de 2018 Este es el santo de la iglesia católica A todos los Agustín, felicidades Felicidades y bendiciones Bien Recordar, día, repetir que hoy eh, empiezan las vacaciones formales de nuestro compañero Francis Rodríguez Y también del productor Warner la Antigua Así es que ellos dos están fuera por unos días en su merecidísima vacaciones. El y que se sí está listo es Vladimir. Ya se, escucha la, se música, escucha la música. La música de las noticias Adelante, con Vladimir Blavi. Paula. Adelante, Vladimir. Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios sí, Raquel. Sí, sí, bueno. Listo aquí, ¿verdad? Nosotros con la gloria del Todopoderoso iniciamos esta semana con nuestro compromiso social. Miren, inmediatamente comenzamos con las noticias, vamos al ámbito internacional. Las lluvias en Japón dejan casi 60 muertos. Los socorristas japoneses luchaban contra el reloj este domingo por rescatar a las personas afectadas por las inundaciones, tras una lluvia excepcionales que dejaron al menos 57 muertos. Los rescates para salvar las vidas y las evacuaciones están en contra del reloj, declaró Abed Chizong, primer ministro de Nipón, durante una reunión de crisis en Tokio con los principales ministros Mientras que el portavoz del gobierno también anunció la desaparición de varias personas. Increíble, señores. Miren esto, ¿eh? Cómo anda Japón y les digo que ya van casi 60 muertos. Caramba. Miren, la Corte de Apelación de Brasil ordena la liberación de Lula. Una Corte de Apelaciones brasileña ordenó este domingo de forma sorpresiva, la liberación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, encarcelado desde el comienzo de abril por corrupción. Luis Ignacio Lula da Silva se encuentra preso desde el 7 de abril, había sido condenado por el juez federal Sergio Moro y en segunda instancia por el tribunal regional a 12 años de cárcel por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales. Todo por aceptar un triple de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora OAS por sus favores políticos. Así que ahí está señores, Corte de Apelación ordena la liberación de Lula. Miren en el ámbito nacional, juez de la Suprema Corte afirma sistema de justicia necesita mejoras. Durante la puesta en circulación de un libro, el juez de la Suprema Corte de Justicia, Edgar Hernández, afirmó que la aplicación de la justicia necesita de mejora en el país. Escuchemos. El magistrado, desde 1997, se ha mantenido en la Honorable Suprema Corte de Justicia, fortaleciendo lo que es el sistema judicial de la República Dominicana. Somos un país pequeño, un país pobre, un país muy rico, un país con mucha gente buena. Y ese país nuestro merece una justicia eficiente, una justicia honrada. El juez que observa estas cualidades, esas virtudes lo hacen ser el juez que merece la justicia. Bueno señores, ahí está, ¿eh? 14 provincias en alerta por Berrey, así que se llama Berlin, la tormenta, ¿eh? Así que ahí está. Berrey, que ya es una tormenta tropical, una onda tropical. La directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballo, informó que esta tarde que la tormenta se degeneró. ...a una activa onda tropical y estará incidiendo en las aguas del Mar Caribe... ...a partir de esta noche. Así que vamos a escuchar declaraciones. Adelante. Eh, ya degradada como una muy activa onda tropical... Eh, ...estará incidiendo ya en aguas del Mar Caribe a partir de el lunes. Por lo tanto, eh, lo más importante para nosotros, para la República Dominicana... Es las precipitaciones que se espera que los remanentes de Beril eh, provoquen en el territorio nacional. En este momento está emitiendo una alerta verde para Sánchez Ramírez, eh, San Cristóbal, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal. Pato Mayor, el Gran Santo Domingo, Duarte, en especial el Bajo Yuna, La Vega, Monseñor Noel, Monte Plata, San Pedro de Macorís, El Ceibo, La Alta Gracia y La Romana. Los planes de contingencia de Fuerza Armada, Policía Nacional, eh, Defensa Civil, eh, Cruz Roja, Salud, Obras Públicas, el Plan Social de la Presidencia, que además instituciones que integran el Centro de Operación de Emergencia, se encuentran activados, así como el Ministerio de Obras. Señores, ahí están todos los preparativos. Ya ustedes veían, ya la tormenta Beril se ha convertido en una onda tropical, señores. Miren, vamos rápidamente al ámbito local, regional. Vamos a conversar por Nagua. Miren esto, señores. Por negarse a pagarle o porque no le pagó un homosexual y era un hombre apuñalada. Imágenes en estos momentos, señores, repito, del de hecho donde... Deifran Javier Martínez Polanco, de 24 años, residente en el cruce de la Pirula de Nagua, fue herido con una servillana. Mírela ahí, por el homosexual, ahí está Reini Polanco, mejor conocido como Fresita, de 21 años, residente en la calle Francisco Yapor de Nagua, cuando estos se encontraban, según la información, sosteniendo relaciones en un hotel, en el Hotel Ola del Mar y luego que terminó el acto, la víctima se negó a pagarle, según el homosexual, y le infirió una estocada con esa servillana. Ahí está de Fran Javier Martínez, quien se encuentra en un hospital por allá en Nagua. y ese es Fresita, mírenlo ahí, Fresita, quien dijo que ya era la segunda ocasión que había sostenido un encuentro verdad, de esa magnitud con Martínez Polanco, y este se negó luego del acto a pagarle su dinero. Le infirió entonces la estocada. Ahí está, mírenlo ahí a Fresita, señores. Ese es Fresita, el homosexual que hirió al señor por allá en Agua. Bueno, señores, increíble. Miren, continuando en el ámbito local, regional. Estamos en el Bajo Yuna en estos momentos. Pasamos al río Yuna por allá, imágenes difuminadas difuminada del de cuerpo sin vida del haitiano Charlie Lingoné, de 43 años, quien fue encontrado ahogado en las aguas del río Yuna. Ahí vemos el momento, hay que decir que ese nacional haitiano residía en el distrito municipal de El Aguacate, municipio de Villarriba, y fue encontrado ahogado. Según un pariente del mismo, él había expresado en diversas ocasiones que se iba a quitar la vida porque estaba padeciendo de una enfermedad terminal y ya no quería seguir viviendo. Finalmente, al parecer, cometió eh, lo que quería hacer y se lanzó a las aguas del río Yuna. Miren, señores, continuando con las noticias, ya en el ámbito local, regional, hieren joven apuñaladas en un centro de diversión en Guaraguao, arenoso, Imágenes en estos momentos de Eric Colón de Asa, herido de puñalada en un centro de diversión en Guaraguao, supuestamente por un hombre identificado como Rodney, según nos dicen sus parientes. Escuchemos sus declaraciones. Adelante. Le dieron una puñalada. ¿Dónde fue eso? En Guaraguao. ¿Quién Un tal malquito. Sí. No lo voy a decir por porque, porque yo no estaba ahí. No pasó todo? No, dije yo, así que... Supuestamente estaba en un negocio, como de vida. Y se llamaron del lío y dije que él lo coitó. Él fue y lo coitó. ¿Cómo que se llama el coitador? Marquito. ¿Y luego qué comentó el hecho que hizo? Se parece porque no está eh, aquí, parece que se apareció. El muchacho estaba peleando con otro muchacho, entonces... Ah, Ajá, entonces y se embaló corriendo y comenzó a tirar piedras como lo loco el, el muchacho. Entonces mi hermano le decía, soy yo, soy yo, no, no, soy yo, estate tranquilo. Entonces mi hermano le dijo, ¿quién te dio? Y él comentó unos cuantos, entonces Maikita era que estaba ahí, y mi hermano le cayó atrás, entonces se paró y se enfrentó, y él coitó a mi hermano. Pero, Con... Ajá, dos, porque tiene dos. Señores, ahí está, se recupera eric Colón, en el Hospital San Vicente de Paúl, Luego de haber recibido esa estocada Miren señores Entramos a San Francisco de Macorís Una mujer se ahorca Padecía según sus familiares De trastornos mentales Ahí vemos las imágenes en momento en que el cuerpo sin vida De esta señora Llegó al hospital San Vicente de Paul Específicamente al área de la morgue Para practicarle ya el examen correspondiente De la autopsia y determinar, en realidad, ¿verdad? confirmar que había sido ella misma que se cegó la vida, que decidió ultimarse. María Rodríguez José, esta residía, o era oriunda, mejor dicho, en la comunidad del Cercado, decidió ahorcarse. Vamos a escuchar entonces a algunos parientes. Adelante. Bueno, a mí llegó un muchacho a mi casa y me lo dijo. ¿Qué le dijo? Que la encontraron ahorcada ¿Cómo era la señora? ¿Cómo era ella? Ella era una muchacha alegre Pero tenía problemas mentales Hacía muchos años No sé qué otro tipo de problema tuviera ¿Es cierto que ella había dicho horas antes de que lo iba a hacer eso? Eso me dijo la hija de ella ¿Qué lo iba a hacer eso? ¿no? Sí ¿Y lo han intentado hacer en otras ocasiones? Me dijo la hija de ella que sí, que le habían echado un lazo Es pe una persona bien Imagínate, no sé cuál fue el motivo Que ella cometió ese error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 Que siento que yo ya que puros años. No, yo no lo, hubiera, no lo no lo hubiera sabido yo. Me lo dijeron hoy que ya lo hubiera dicho. Rodríguez José decide ahorcarse atando una soga de una verga en una pared, en una residencia, según informaciones por allí en las Guasumas. Caramba, qué lamentable. Miren, continuando con las noticias, un hombre hiere su hermano, a puñaladas porque este defendió su tía cuando. El hermano agredía también a su tía. Ahí está, Starling Sandoval, herido de puñalada por su hermano, quien agredió a una tía de ambos y este intentó defenderla. Escuchemos. Ay, me tiró, tú sabes, yo fui lo que fui a defender, y me fue, pero le estaba dando una tía mía, estaba embarazada. Porque él estaba dando la tía mía y yo me metí a esa parte ¿eh? de ¿Quién le estaba dando la tía? Sí, porque somos de familia, hay hermanos míos. Y que me coitó, hermano mío, tú ves. No, no estoy ahí, voy a agarrar un cuchillo. Yo no voy a decir que yo quiero machete, pero yo salí perdiendo porque me coitó a mí. ¿Tú él me tiró dos, pero la de me entra la de ahí, fue un aroñacito. No, porque tú ves. discusión entre él y tu tío? No, eso vino fue por vaina, porque ellos no la mojan allá y quieren que se la mantengan. La lo que vino fue a decir, lo que estaba discutiendo primero, y le entró a trompar. ¿Cómo se llama tu hermano? Eh, dicen, dicen Cachimiro, se llama Jeffrey. Bueno, señores, ahí está. Hombre es herido a machetazos por un vecino, por allá en el sector Pueblo Nuevo, en la calle Duarte, parte alta, según él. José Luis Cosme, herido a machetazos en diversas partes del cuerpo. Escuchemos. No, estaba acostumbrado a tirarle piedra a la casa. ¿A tu casa? Así, porque la esposa de... No es realidad mi casa, es casa de mi primo, de un primo donde yo estaba. La esposa de trabaja donde mi primo, en esa casa donde yo estaba. Y él está acostumbrado a tirarle piedra. Tú sabes, no es que todos los días, pero lo, ha, lo había hecho varias veces. En la propiedad hay diferentes apartamenticos atrás. Y ella se estaba quedando con donde una vecina parece que estaban dejados. Y él estaba otra vez tirando piedras. Cuando salimos a ver qué era lo que pasaba, el tipo parece que estaba en drogado. Ya lo sabe. Ay, desarmado sin nada, imagínate. Me mochó el hueso, ¿eh? Casi se, se chepa, ya lo sabe. Acá. Y en la cabeza no, no sé cómo no me mató. Porque tengo varias heridas en la cabeza. Eh, bueno, la querella formal no se ha puesto. Pero esto fue pasó de madrugada, tú sabes, pero la policía sí vino, o sea, la policía me interrogó y eso. ¿Qué tú le pides las autoridades? imagínate, la justicia. Pues se supone que tiene que pagar. Bueno, este hombre recibió machetazos en diversas partes del cuerpo, señores. Miren, la UAS Recinto San Francisco realiza investidura en San Francisco de Macorís una masiva investidura, ahí están nuestros amigos del área de humanidad, nuestro hermano Néstor y otros compañeros, personas que conocemos y a quienes le deseamos el éxito, las felicidades por este logro en su vida y seguir avanzando. Más de 500 estudiantes se graduaron este fin de semana, felicidades para todos. Vamos a ver lo que nos dice la directora de la UAS Recinto San Francisco.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 eh, que quedan pendientes por hacer para las próximas autoridades. De manera que, de alguna forma, también hay un poco de rendición de cuenta en el día de hoy que se invisten todos estos profesionales. Señores, ahí está. Felicidades para todos los estudiantes. A propósito de esto, en la investidura, el joven Joel Martínez, quien es el presidente de la Federación Dominicana de Estudiantes aquí en la UAS. ...dice, llama al gobierno a prestarle atención a la UAS, al estudiantado... ...y que esa graduación sirva de ejemplos según él. Escuchemos entonces a Joel Martínez. Adelante. Bueno, feliz de ver graduando eh, más de 500 estudiantes en esta graduación... ...pero también de ver una gran cantidad de estudiantes del área de posgrado... ...es decir, de maestría, es decir, que la UAS está cumpliendo con su misión de hacer profesionales, de crear la juventud que debe de hacer los grandes cambios en la República Dominicana, pero esto amerita la atención de inmediata del señor presidente hacia otorgar los recursos necesarios que le otorga, eh, que le otorga la ley a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por lo que felicitamos a los estudiantes exhortándoles de que vayan al campo laboral a hacer un gran papel, aportarle esos conocimientos que obtuvieron en esta universidad a la sociedad dominicana para entre todos forjar los grandes cambios que necesita este país. Bien, interesante. Miren el Falpo critica el acontecimiento verdad que ocurrió la pasada semana en el ayuntamiento donde por allá ocurrió esto todos conocemos la historia ahí está la agresión hacia el miembro de seguridad del cabildo un momento en que el movimiento llegó por allá exigiendo el pago de las prestaciones laborales para los ex empleados del ayuntamiento y ocuparon ese cabildo Escuchemos a Raúl Monegro. Adelante. Rechazamos la actitud violenta, venga de donde venga. Entendemos que esa no es la manera. Nosotros como Movimiento Social y Popular eh, estamos en, en discusión y para fijar una posición definitiva. Y entendemos que eso no vuelve a pasar. Las actividades de protesta pacífica, hay que hacerla pacífica. Y hay que llegar donde hay que llegar, pero sin la violencia, sin destruir lo que es del pueblo. Y ese ayuntamiento, eh, esa infraestructura, es un símbolo de San Francisco macorís de la gente. Y no hay por qué destruirla. En, en ese sentido, nosotros creemos que sí, que hubo un exceso. Y que eh, hay que corregir para que no suceda más en este pueblo, ni en el país, ni en ninguna parte del mundo.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 Bendiciones, no hay tiempo para más, hermanos del alma, así iniciamos. Raquel Fulvio, bye bye, vuelvo con ustedes. Muchas Muchísimas gracias, gracias, gracias Gladys. por este importante bloque de informaciones. Bueno, solo a apuntar de Haití, ya que tú en la parte principal comentaste suficiente del caso. Ellos protestaban por el alza del combustible, pero este solo fue una gota de la que derramó la copa. Son muchas las precariedades que está viviendo el pueblo haitiano, un país sin orden, aunque tenga un presidente. Y me decía un compañero periodista que tiene, tenía contacto directo con esta información que estaba ocurriendo desde el fin de semana, se le fue de la mano el, la violencia, el, los saqueos, que eh, imaginémonos que ellos, que se ha destruido aquí, por ejemplo, pongamos a San Francisco macorís a la capital, los principales malls, las principales estructuras, empresas, eso ha ocurrido en, en Haití, todas las estructuras, todos los comercios, total. ha habido una destrucción total en y este sentido, sí, y, y asesinatos, sobre Asesino. todo porque sacaron a un guardián Ay, de uno hombre, de los locales sí, sí, y sí. lo quemaron vivo. Y en las redes sociales hay unas imágenes de dantescas ahí Dantesca, corriendo, Dantesca. Eh, matando a otra persona apedrada. O sea, sí. son cosas que no... le, le invito a que no la, re, no la reenvíen. Esto es lo que causa mucho dolor. Sabemos que está ocurriendo todo este desorden. y eh, En principio, por protestando por el alza de combustible, que se, la medida se revocó pero ellos quieren la salida del presidente, es otra de, la, de las razones por esta protesta de este pueblo haitiano. Y bueno, eh, eso está ocurriendo y es penoso. Se ha hablado inclusive en las redes sociales, ha mostrado imágenes de que posiblemente estuviese aquí el presidente de Haití, eh, mostraron imágenes de un helicóptero un edificio y demás, pero luego fue desmentido. Lo que sí se ha reseado la medida de seguridad, y no es para menos, del lado dominicano, por supuesto, el, el, nuestras fuerzas armadas están apostadas ahí para evitar entonces una masiva eh, eh, de, de, de explosión de los haitianos, corriendo, buscando, tratando de buscar solución, porque ahí nadie está seguro, ni ellos mismos, porque se están matando uno con otro penoso lo que está ocurriendo Así es, en este. eh, Por otra parte, otra noticia que recorrió el mundo fue lo de Brasil. Uh -huh. la, el juez primero que ordena la liberación de Lula, luego Sergio Moro eh, detiene ese proceso, luego un tercer juez eh, le da la libertad a Lula da Silva por el caso que se le está siguiendo, decidió esperar un día más, pero ya Lula eh, estará, está libre. Ya está en las calles Lula, el presidente Lula, y también en este proceso que se está viviendo en Brasil, que pronto entra a elecciones. ¿Lula es el favorito? Bueno, sí, sí desde el principio, desde que se inició el proceso electoral, Lula ha sido el favorito. Pero el juez de apelación Rogelio Fabeto del Tribunal Regional IV y la Corte de Primera Instancia de la Federal fue quien puso en libertad, liberación urgente, en el día de ayer para Lula da Silva. Sin embargo, el juez Sergio Moro, de Petro, el que lleva al frente el caso de Petrovas, de primera instancia, fue quien le condenó por nueve años y seis meses, cuestionó la, y apeló, y cuestionó la competencia del primer juez de Rogerio Fraveto. Un, el, el, un tercer juez, Joao Pedro eh, Gebrán Neto, de primera, la segunda instancia, bloqueó esta orden. Y ahí entra entonces un cuarto juez, el juez Carlos Eduardo. Tonso, presidente del Tribunal Superior, y decide poner orden al conflicto. ¿Cuál fue la solución de él en el día de ayer? ¿Vamos a dejarlo por una noche más? Entonces preso para luego, uh, luego tomar la decisión. Eh, y, y bueno, y en este sentido, la orden de urgencia de puesta en libertad que ha sido en, emanada del de el Rogerio Frabreto del Tribunal Regional de la Corte de Segunda Instancia. Ha sido y fue en el día de ayer un domingo rarísimo en materia judicial en Brasil porque sí. de repente un orden tomar una jueza, otro orden sí. otro juez no, y, apelarlo y que, tenga que, y, sí, y que tengan que involucrarse cuatro jueces en la toma de decisiones A, algo de esto. Totalmente atípico, totalmente. Fabreto dijo y aseguró que el tribunal eh, que estaba en guardia en el Tribunal Regional Federal 4 aceptó la petición de Adies Corpus presentada por diputado del Partido de Trabajadores para el, que el exmandatario abandonara la cárcel que se encontraba desde el, el 7 de abril. El líder de este partido de los trabajadores cumple una condena de 12 años y un mes de cárcel de corrupción pasiva por blanqueo de capitales, además por aceptar un triplex de lujo de Sao Paulo como pago a la constructora OAS. Por sus favores políticos. Él supuestamente aceptó un regalo por haber favorecido entonces a esta constructora. Y fíjense ustedes. Esto está. es uno de los casos de, de tantos uno que de tiene. Uno. Sí. Y qué lamentable decir que Lula eh, esté involucrado en estos asuntos y también eh, con tantas pruebas que hay de los demás casos. Es decir, que lo de Lula no se termina aquí. Eso es simplemente parte del transitar que él tendrá que eh, pasar en la justicia brasileña. Mucha gente está contenta por la liberación, otros sí. no, otros los quieren ver. Sí, aquí en República Dominicana vamos a ser afectados por la tormenta tropical Beril, eh, va a llegar aquí posiblemente como depresión tropical, eh, son los... Eh, últimos aportes que tiene la Oficina Nacional de Metrología por el sí. seguimiento que se le viene. Se ha degradado dando. totalmente. Se ha degradado. Y gracias pero, a Dios. Sí, pero trae un amplio campo nuboso que va a incidir en la ocurrencia de aguaceros con máximo de lluvia de 25 milímetros a 100 milímetros de agua. Eso es demasiado. 100 milímetros de agua es eh, 100 litros de agua distribuido en un metro cuadrado. Eso es mucha agua. Eh, se espera que entre por la parte este sureste del país a partir de las 2 de la tarde de hoy, lo que puede ocurrir, inundaciones repentinas de río y deslizamiento de tierra. Hay que mantenerse atento, uh -huh. eh, observen lo que pasó en Japón, lo que está pasando en Japón, con unas inundaciones que se están dando y más de 60 muertos ya en un país con tantas medidas de precaución y, y, y tan rígido. Aquí en República Dominicana no nos pueden agarrar asando batata, como decimos en largo popular, porque ya han sido muchos casos de experiencia de no tomar la medida correcta y ha habido esa, consecuencias fatales. Esa imagen que se ve ahí es de Cherry Ajá, que, y el campo nuboso asociado que viene entrando, entonces a partir de esta tarde... Comenzar a la lluvia. La de arriba no nos afecta a nosotros no. por, por su posición geográfica, por supuesto. que está muy al norte. El, nuestro Centro de Operaciones de Emergencia, el COE y la Oficina Nacional de Meteorología han dicho que están preparados y han, han alertado, alerta verde de precaución a 14 provincias. Precaución porque son zonas que normalmente se inundan con un poquito de agua. Incluyendo la, por la por provincia bajo Yuna, por supuesto, bajo Yuna. Eh, es, es la zona más vulnerable de esta provincia, que con cualquier agua, por el historial que ha, ha habido, cualquier agua, entonces hay inundaciones, por cualquier poquito de agua constante María que esté Triga cayendo, Sánchez entonces también. está pasando, desde el, la Maná, desde la Alta Alto Gracia Mayor. hasta la hermanas Mirabal y el gran Santo Domingo, estamos en alerta verde, con esta solo Samaná, vi en el mapa que proyectó el COE, eh, no está en alerta, pero después todas las demás completan las 14 provincias que deben estar preparadas para recibir un poco de lluvia, tarde cayendo la tarde de hoy y mañana. Esto a raíz del campo nuboso que estaba asociado a esta tormenta ya degradado en onda tropical, pero ¿qué dice eh, la ingeniera Gloria Ceballas, quien es la directora de la Oficina Nacional de meteorología es una onda eh, una eh, fuerte, dice ella, una onda tropical fuerte se ha degradado en ese sentido. Ahí, Entonces, ah, no podemos dormirnos no, los raureles. No Tomar la medida de precaución, sobre todo si es necesario en la zona de Bajo yuna salir de los lugares más vulnerables, eh, trasladarse a lugares, a casas de vecinos, amigos, familiares, relacionados, no esperen a lo peor, a que entre la lluvia y, y luego tengan la con el cuello. Y ojalá no pase nada, ¿verdad? Claro. La, la la mejor presas, prevenir y que no pase absolutamente que, nada. Las presas están en sus niveles eh, aceptables, uh -huh. no hay mayores inconvenientes con eso, pueden absorber grandes cantidades de lluvia en los niveles que se encuentran actualmente, hay otras áreas que están en sequía que le cae muy bien su, su poco, de, poco de agua, <risa> de agua. Uh -huh. pero hay que mantenerse eh, alerta observando todo el seguimiento de este fenómeno atmosférico. Así es, interesante. En otro orden señores, en el ámbito local en San Francisco de Macorís eh, vuelven las noticias de los suicidios, eh, por lo menos aquí una mujer dice que se ha ahorcado, sufría de trastornos mentales y se desconocen razones, pero los familiares que hablan ahí en la información... Bueno, eso, o amigos y relacionados dicen que ella ya padecía de esta enfermedad de trastorno, tenía trastorno mental y que lo había intentado. Es penoso, y cada semana, no queda un, una semana sin que hablemos de este tema, del auge de los suicidios y. Atención. Cuando una persona eh, tiene algún problema de salud mental, hay que ponerle toda la atención del mundo, los familiares, la gente que dice quererle, ya no es tiempo de llorar, o sea, ya llorando no podemos solucionar nada de lo que ha ocurrido, pero sí eh, en, en vida podíamos prevenir y podíamos darle atención. Y una persona con trastornos mentales merece tratamiento psiquiátrico, sobre todo medicado y constante verificación y no dejarle solo. Muchas veces eh, entonces lo dejamos, lo abandonamos, lo aislamos y eso le causa muchísimo más problemas, más dolor. Entonces cometen esta, eh, esta tragedia total. Siguen incremento acá en nuestro país los suicidios y si debemos enfrentarlo, insisto, no dejar solo a las personas que padecen de algún tipo de enfermedad mental, darle atención, existen en los hospitales públicos las unidades de atención a salud mental, entonces vamos, sabemos que hay limitaciones de recursos, pero vamos a, a llevarle, para darle un seguimiento, que hay médicos especialistas en esta materia que le que le dicen qué tratamiento debe llevar esta persona, porque ya cuando es un caso de gravedad, tiene que ser medicado, no se puede dejar a que solo se cambia no, que solo va a cambiar, no, tiene que ser medicado. Vamos a recibir este contacto, vamos, buenos días, contacto telefónico, adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Hola, hola, ¿con quién hablamos? Eh, con eh, con sí. buenos Diego, María Buenos días. Saludos, María ¿de qué sector? de San Vicente. San Vicente, cuéntenos. Pues mire, eh, joven, eh, eh, quiero hablarle de, de acuerdo a la señora que se abarcó ayer. Ajá. Mire que no, que la hija no se descuidaba de su tratamiento, incluso muchas veces interna en el hospital de psiquiatría tratándola, porque la verdad que sí, que ya tenía tiempo, que sufría mucho de trastornos mentales, incluso ella se la llevó para su casa, ella tenía a su marido ahí y, y ella se la llevó para su casa para ella tener el mini control de esa pastilla, de esas inyecciones que se le ponía a ella. Y mm. aún después, ahora que ella intentó hacerlo varias veces, esa hija estaba, dos hijas, ella se dejó tres hijas. Pero mm. esas hijas estaban muy pendientes de esa madre. Nos alegra saberlo. Nos sí, alegra bueno. saberlo. Y qué pena que haya cometido el hecho pero el, mi recomendación no fue por este caso, sino a todos, porque es que hay que darle atención, no se pueden descuidar, y qué bueno que sus hijas no le dejaron sola, qué bueno. Por otra parte, Raquel. Gracias por la llamar. Sí. Eh, la investidura que estuvo la uas así es la universidad autónoma de santo domingo San francisco de macorís el pasado sábado invistió 532 nuevos profesionales en el ámbito en el área de grado y 83 de posgrado felicitarles a todos en especial los que tuvieron los lauros más altos los índices altos tatiana luis david que fueron en cada uno en los ámbitos mencionados grado y posgrado eh, que tuve en el caso de Luis David que fue merecedor del de premio sobre Juan B. Mejía reconocimiento especial y que tuvo al cargo el discurso y al igual que Tatiana en el área de posgrado felicidades a todos enhorabuena son estos profesionales que la UAS cada día entrega al país personas, hombres y mujeres capacitados en sus diferentes áreas para brindar un servicio a la nación ahí está el mensaje y Joel Martínez lo decía el mensaje que se le envía al presidente Medina, mayor atención a la primada de América, a esta universidad que debemos todos y todas proteger. La maestra Carmen Santiago Páez, actual directora todavía del recinto, pues decía, y así lo hizo, eh, rindió cuenta de todas las acciones, o las principales obras realizadas en materia de extensión, en materia, por supuesto, de investigación y de realizaciones de infraestructura, dejando como legado la puerta principal, que es que es la mayor obra de infraestructura emblemática, emblemática, emblemática simbólica, eh, parte de la filosofía de la universidad, de ese amor y ese apego que debemos tener a nuestros símbolos eh, huastianos. Enhorabuena a estos profesionales que ya estarán de puesto en servicio. Ahí el alcalde, Alex Díaz, que estuvo presente, ofreció trabajo, para los dos principales laureados, a Tatiana y a Luis David, le ofreció trabajo en la alcaldía. ¿Anunció eso? Bueno, <ríe> ay, ay, ay. bueno ahí está. Eh, no estuvo presente el rector, pero sí estuvo el vicerector docente, Azkana David, quien tuvo a su cargo la juramentación y el discurso eh, final, el discurso central del acto. Enhorabuena, gracias a todos los medios que como siempre cubren, a Telenor y a todos eh, los miembros de la prensa, radial, televisiva, web, todos por darse cita y presentarle al mundo esta realidad, lo que oferta nuestra Casa de Altos Estudios y le presenta cada vez que realiza una graduación. Hombres y mujeres profesionales capaces de poner el país en desarrollo hacia adelante. así es Bueno, nos vamos a una breve pausa, retornamos con más tras esta. Quédense con nosotros, esto es de mañana.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 Lord.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 el mundo 2018. Para más información, 829-669-3001.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. ¿Tenemos algunas recomendaciones, hermano? Sí, Raquel, para verse bien y cuidar sus ojos, óptica, máxima visión, solo marca, solo prestigio. Las mejores monturas que se acomodan a tu contorno facial, profesionales de primera y materiales de primera, usted lo consigue en óptica, máxima visión, solo marca, solo prestigio. En calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión. Solo marcas, solo prestigio. Bueno, recordar un día como hoy, 9 de julio, pero en el 2011 murió Rodolfo Enrique Cabral camillas ¿Quién es él? Facundo Cabral, en la Facundo. ciudad de Guatemala, fue un cantautor, poeta, pensador y contador de historias argentino, quien pasó a la inmortalidad por sus sátiras, sus críticas sociales, el misticismo y el cristianismo. A pesar de estos calificativos, él se autodefinía como un simple juglar. Así que Facundo Cabral, que no lo es reconocido en, eh, por la UNESCO... Eh, la, eh, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura como mensajero mundial de la paz Facundo Cabral se gana y se pierde, decía Facundo Cab Cabral eh, decía, se sube y se baja se nace y se muere y si la historia es tan simple ¿por qué te preocupas tanto? y también él decía que es mejor gastarse andando que sentado en un lugar <risa> y eso es así. 74 años sí, de vida sí, sí. murió y en que, el ¿Y de qué manera murió? ¿eh? ¿De qué manera? Uh -huh. Bueno, recordarles a ustedes: Supermercado Las Guaranas. Ahí usted puede encontrar todas las mercancías en Supermercado Las Guaranas. Wow. Desde toda la línea alimenticia hasta toda la línea de electrodomésticos. Ahí están los vegetales fresquecitos. También el área de bebida, el área de. Atenciones señores, cuando van ahí las mujeres no se quieren salir Hay que sacarla por los brazos, supermercado Las Guaranas, eh, Almanzar, ahí están todos los productos El regalo de papá El regalo de el papá Luis que supermercado el Almanzar lo tiene, lo tiene preparado claro. Gracias a supermercado Almanzar que tiene pendiente a todos los padres para este Día de Padre, que no solamente es las madres. el último domingo de julio, sí. en este mes. Usted así. puede ir a La Guarana y no necesita salir de La Guarana para conseguir todo lo que un supermercado de calidad ofrece, supermercado Almanzar. Así es, una de las canciones para recordar a Facundo Cabral, fue escrita por él, pero la hizo muy popular Alberto Cortés, No soy de aquí, ni, ni soy, soy de ella Ni soy de allá. Ella para recordarles en este día bueno hermano antes de entrar a tu tema brevemente dos minutos Edenorte eh, norte va a acabar con la vida de la gente de los dominicanos de esta zona del norte la distribuidora de energía eléctrica fíjense ustedes enfócame aquí este monto el mes de junio me llegó esa tarifa de 2015 con 47 centavos ese es el monto de ahí ¿verdad? ahí está para el mes de julio ahora pagar antes del día 8, del día 3 de agosto 8218,5 con centavos qué aumento es ese de dos mil y pico de pesos de diferencia. ...así radicalmente... ...y me han dicho... ...y he puesto esta queja y la he subido a las redes sociales... Y ...me ha escrito todo el un mundo... 300%, ...un 300% Raquel... ...sí, un, quizá un poquito más... ...y me han dicho y la gente que no solo es a mí... ...que en este, ellos han hecho eh, para esta factura de este mes... ...con todo el mundo prácticamente lo mismo... ...que al que le llegaba una factura de mil pesos está sobre los 5 mil pesos y así ha sucedido casi en todos. Entonces, ¿qué es lo que piensa la distribuidora de energía eléctrica? Hacer con los dominicanos serios, los que trabajamos, nos levantamos a esforzarnos cada día para cumplir con nuestras necesidades y nuestros compromisos. Entonces, trabajamos solo para pagar los servicios y fíjense de qué forma tan abusiva hacen sus aumentos sin ninguna justificación. Ellos me contestaron, me escribieron a través de las redes que van a investigar, claro que sí, porque hoy formalizaríamos, esta. la factura llegó en el fin de semana y hoy formalizaríamos nuestra queja en una de las oficinas de acá de San Francisco de Macorís para que vayan y revisen y justifiquen a ver de qué forma ese aumento es posible. Yo no le encuentro sentido, no, no tiene no. lógica, no tiene razón yo sé que no soy la única, somos muchos los abusados cada vez más. Porque decía alguien en las redes sociales, es que hay que recuperar el dinero que se ha invertido en campaña y ya vienen en dos años más un proceso electoral y hay que tener dinero suficiente para, para proveer esto. Pero es que no, es que si hay medidores, si hay mm. sistema de medir justamente lo que se consume en un lugar, eso es lo que se debe cobrar, usted no puede a mí hacerme pagar la luz que no paga el vecino que no paga de, ningún, de ninguna parte y eso ocurre aquí muy fácilmente a diario. Entonces yo creo que debemos empoderarnos cada vez más y utilizar los mecanismos correspondientes, pro consumidor, la superintendencia de electricidad, los organismos correspondientes para hacer las denuncias y que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque son muchos los abusos que vemos a diario. Este caso me ha tocado a mí pero ¿y a cuántos otros no le ha tocado antes y le ha, seguirá tocando? O sea que ya está bueno el de norte, de tantos abusos. Tiempo de Fulvio Oreña para su tema. Adelante. De gracias Raquel, gracias amigos. Antes de entrar a mi tema central, compartir con ustedes un parte noticioso desde Moca. Moca está en huelga, una huelga de dos días declarada por el, eh, los peregrinos de este movimiento popular de Moca. Hay algunos quemas de neumáticos por el barrio de Españolas, también poca circulación en el centro de Moca, todos los comercios cerrados, se aperturó un poco de circulación de vehículos hacia Licey, eh, no obstante ya inician con las quemas de neumáticos Con este llamado a huelga por 48 horas Que hizo el movimiento popular los peregrinos eh, Allá en Moca eh, Esperemos que no haya mayores consecuencias Que no haya víctimas que lamentar Y que se pueda desarrollar de una manera organizada <coughs> Respetuosa del orden público, este llamado a huelga en Moca, que por demás razones hay, pero hay que ser cuidadoso con el respecto al derecho ajeno también. Bien, quiero compartir con ustedes el tema sobre tráficos de armas y compra de armas en República Dominicana a raíz de lo acontecido en las últimas semanas en lo que fue el asalto y robo a Vimenca y también el asalto y robo en, en, en una sucursal del Banco Popular en la que se pudo evidenciar, de acuerdo a, la, a, a las informaciones que salieron a la luz pública, pertrechos militares pertenecientes a los actores de, de estos dos acontecimientos últimos si nos remontamos mucho más atrás nos encontramos que en otras ocasiones que ha pasado lo mismo por ejemplo a la banda que dirigía el hijo de Percival Peña nos encontramos que también tenían pertrechos militares Armas de alto calibre y indumentaria de protección, como chalecos, antibalas. Y si seguimos más atrás, también nos resulta familiar la presencia de pertrechos militares en estos tipos de actos. La policía se vio enfrascada en estos dos últimos acontecimientos en falta de credibilidad por parte de la población. En el sentido del caso de Vimenca, decir que el guardián de seguridad se pegó un tiro en la camioneta de la Policía Nacional que lo trasladaba, esposado, eso está difícil de creer. Pero después decir, ya que el individuo está muerto... Que él era el cerebro de esa banda. Uh -huh. Aunque ya se habían tenido los testimonios de él antes de morir. Por 300 mil pesos. Que lo hizo por 300 mil pesos, que se lo llevaron a su propia casa. Pero después salir la policía hablando que este hombre era el cerebro de esa banda. Mucho más difícil de creer. Pero no viene pasando esto en el Cibao. Viene el caso de la sucursal del Banco Popular de la Isabelita, 11 millones y pico de pesos. Y viene entonces el famoso intercambio y tiroteo que hubo en Catanga de los Minas. Una patrulla simplemente cargada de oficiales entre ellos dos coroneles sin fiscales una patrulla que generalmente anda un superior y rasos y cabos no pasan de dos personas o, o de tres tal vez cuatro pero en este caso iba muy, muy nutrida y de oficiales sale Wilton Guerrero Dumé, senador de Peravia Debaní Haciendo entonces sus declaraciones En la Cámara de Senadores Que fue a dar un tumbe Que fueron estos oficiales A dar un tumbe Que fueron los oficiales A buscar el dinero Que ahí estaba es Supuestamente uno de los eh, Participantes en este robo Lo tenía y ahí salieron entonces, heridos y muertos, uno de los oficiales. Luego, resulta que la policía dice que hay haitianos involucrados y que el fusil es de la guardia haitiana. Que es un tema muy caliente, es un tema xenofóbico, es un tema que está... De moda en República Dominicana Ah, hay haitiano involucrados Ah, el arma es haitiana ¿Y quién le dijo a él que ese fusil Tiene el nombre de Haití? ¿O tiene un acta de nacimiento Que diga que es haitiana? Porque la lo usan los guardias haitianos Y luego fueron, hicieron un famoso allanamiento Y encontraron en un tinaco Botas y chalecos Pertrechos militares Lo que ha dejado muy entredicho la credibilidad de la policía que está llamada a darnos seguridad y lo que se estipula ahí de acuerdo a la declaración de Wilton Guerrero Dumé es que dentro de la policía hay mafias que actúan, grupos que actúan haciendo este tipo de actos. A palabra de Wilton Guerrero Dumé. ¿Y por qué ese empeño de decir que esta arma era haitiana? Yo no quiero defender eso, pero el tema de hoy es sobre el tráfico de armas. Primero decirle que en los últimos siete años República Dominicana ha comprado 40 millones de dólares en armas y pertrechos militares. Gracias, Tere, por este cafecito. La República Dominicana ha comprado 40 millones de, armas, eh, de dólares en armas y pertrechos militares. Le compra a 16 países, países poderosos, nucleares <coughs> y otros de América Latina. Especialmente le compra a Estados Unidos, también le compra a Brasil. Pero no es como gobierno estos 40 millones de dólares. Las agencias que venden armas también compran armas. Y eso es la parte legal. Ahora, el tráfico de armas. La mayoría creen que las armas vienen exclusivamente por la frontera o que la mayoría de armas viene por la frontera. Recuerden ustedes el caso de aquellos jóvenes, hijos de funcionarios del PLD de Santiago a los cuales se le incautaron tanques llenos de armas tráficos de armas que lo hacían resguardado por su poder político y su influencia en el entorno y traían armas muchas traían y luego eso se fue desvaneciendo y las armas se fueron esfumando en el aire y en el tiempo, y al fin de cuentas los muchachos están sueltos, los jóvenes están sueltos. Pero, ¿qué pasa con las empresas shipping? Las empresas que traen aquí alimentos, ropas, y esas sin número de cosas, y electrodomésticos. ¿Cuántas veces se ha encontrado en tanques y en, y en esos envíos de las empresas armas de fuego de todo lo calibre, por piezas, y aquí se arman. Y en los puertos dominicanos, en los barcos, en las mercancías, y aquellos militares que se dedican a eso, o falsos generales que se dedican a eso que traen armas de todo lo calibre y usted simplemente corre la voz que necesita un arma de ese tipo y usted inmediatamente la encuentra y las empresas que están legalmente constituidas para dar seguridad en el territorio nacional privada, seguridad privada ¿Cuántas veces se le ha encautado a esas empresas armas también que fueron traficadas y son traficadas? Bueno, muchas. Entonces, los amigos de la policía, que no acusen directamente que esta arma es haitiana y que andan haitianos ahí y que esta arma la usan los policías haitianos. Aquí hay mucho más armas ilegales que las que hay legales. Y todo el mundo lo sabe. Vaya a un punto de droga, vaya a un punto de droga y cómprese un arma. <coughs> Pídala como usted la quiera, que se la buscan. Se la buscan. Entonces la situación que nosotros estamos viviendo no se corrige con medidas mediáticas de hacer operativos y estos modelos de seguridad que se están implementando actualmente se necesita algo más hay que atacar las raíces hay que ver desde abajo lo que está sucediendo siempre me pregunto en estos operativos ¿cuántos puntos de droga han cerrado? ¿cuántos? Mm. inclusive hay compraventas que tienen armas ilegales. No la tienen exhibiéndola ahí, pero la tienen oculta por ahí. Y estos hechos que han pasado no están divorciados de la realidad, no están divorciados de lo que se está viviendo. Si en los últimos siete años se han importado 40 millones de dólares en armas hipertrechos militares de 22 naciones y aquellas que son ilegales que son más, que vienen por los barcos por los puertos, por los aeropuertos por las empresas shipping por todas las vías que se puedan entrar aquí incluyendo también por la frontera porque la frontera tiene prácticamente 383 kilómetros de largo y apenas hay dos guardias apostados cada tantos kilómetros dejando espacios inmensos, vacíos es verdad que por ahí entra de todo y que la misma corrupción es la que permite que eso exista algunos empresarios que se sirven de ese mercado sin reglas y muchos traficantes que se sirven de esas condiciones y muchos sectores del poder que se sirven de esas condiciones y por ahí entra de todo pero no solamente es, es el único punto y todo engloba y apunta a la corrupción ¿por qué no se han esgrimido las leyes que hay para el asunto fronterizo ¿Por qué no se hace lo que debe de hacerse En los distintos focos de penetración de armas ilegales Y de otras cosas que vienen Por la corrupción Entonces la corrupción es una parte De la más da dañina que le puede ocurrir a República Dominicana, que le puede ocurrir a esta sociedad, es lo más dañino, porque eso permite todo esto que está aconteciendo. Si eso estuviera bien regulado y se usaran las leyes existentes, que no permitieran fluir estos focos, nosotros tendríamos otra sociedad diferente. Así que no vengan a distorsionar la realidad de lo que está pasando y ofrecer noticias alegres, nosotros sabiendo y el pueblo sabiendo también lo que sucede en ese entramado de las mafias que se desenvuelven en el tráfico de armas ilegales y otras cosas. El otro tema que quiero tocar con ustedes, que quiero compartir, es el tema de la presa de Montegrande. Un tema ampliamente debatido en otras ocasiones, que fue aprobada y empezada a ejecutar en el gobierno de Leonel Fernández Reina y dejada ahí dormir un tiempo como y cuatro años para volverla nuevamente a retomar una presa altamente necesaria para toda esa región del sur que va a brindar la posibilidad de evitar las riadas que ocurrieron aquella vez en el sur, en la Mesopotamia y también facilitar el cultivo de más de 200 tareas y desde ese punto de vista se ve muy bien y tiene como primer plano el desalojo de 417 familias, ubicarla en zona segura con su casa y condiciones dignas de vida. Limpiar también la presa que está arriba, quitarle su todo su sedimento. Pero en fin, el hecho es que esta presa es otro punto de corrupción. Inicia con un presupuesto de 135 millones de dólares y recientemente la Cámara de Diputados aprobó otro préstamo por 246 millones de dólares o 249 millones de dólares para hacer la presa de Monte Grande ya van cuatro picazos que se dan en la presa de Monte Grande y ya la presa de Monte Grande no le va a costar al pueblo dominicano 135 millones de dólares le va a costar, ya están rondando los 737 millones de dólares. Y usted se pregunta, pero y cómo puede ser, cómo cabe en la cabeza de una gente normal que una obra que tiene un costo inicial de, inicial de 135 millones de dólares se eleve en poco menos de cinco años a 700 y pico de millones de dólares. Bueno, precisamente por la corrupción. Ese es un tema de la corrupción. Y llamamos a que esta presa de Monte Grande sea investigada, sea auditada, porque ahí hay problemas serios de Corrupción. Recuerden que dije que es necesario que se haga. Se necesita que se haga, pero no es posible que el pueblo dominicano esté cargando con tantas deudas, encima más deuda, por la corrupción, si eso costaba hacerse en 135 millones de dólares que expliquen, ah, tantos millones de dólares se agregaron, se agregaron por el desalojo que hay que hacer, ah, que tantos millones de dólares se agregaron por un túnel que hay que hacer, ah, que tantos millones de dólares se agregaron por los sedimentos de la presa alta que hay que, hay que limpiar. Ok, está bien, pero explíquenlo. ¿Por qué ahora tomar nuevamente 246 millones de dólares para hacer la misma presa de Monte Grande? que continuamente han estado tomando préstamos para esa misma presa. Y ahora es que se va a empezar a la presa. Ya este pueblo no aguanta más deudas. Y todo lo que se hace tiene que ser con dinero prestado, porque no hay un chile Todo lo que se hace con dinero prestado, porque no hay un chile Ahí también anunció Bichara con relación a Punta Catalina, que deben de buscar prestado ahora que el 8% para poderla terminar, que no hay más dinero, todos los dinero de combustible que se han entrado para allá hay que buscar más, que eso casi equivale a 160 millones de dólares más, aparte de los 708 millones de dólares que hay que buscarle por el arbitrio internacional que estamos sometidos por Odebrecht, que seguro, es seguro que lo va a ganar Odebrecht porque así lo, lo, lo dicen, el, pro, el proyecto está a favor de Odebrecht, porque los proyectos lo hacía Odebrecht y lo enviaba aquí simplemente para que lo aprobaran. Ni siquiera lo leían. Y con esta presa de Monte Grande que ustedes están viendo ahí, que es necesaria que la hagan, que ahora se va a hacer otra vez, creo que es el quinto Picasso que se va a dar, y ojalá se haga por estas zonas tan deprimida y pobre de toda la región sur profunda, que va a beneficiar, pero que se investigue porque aquí hay sospecha en esa presa de mucha corrupción porque no se justifica que esa obra en tan poco tiempo sea sobrevaluada con tantos millones de dinero, de dólares. Le han hecho como 500 mil adendum por 300 y pico de millones de dólares adendum agregándole, agregándole, agregándole, y ahora 246 millones de dólares más en la costilla del pueblo dominicano. Así, en la manera que vamos, una obra que debe de costar 100 millones de dólares por la corrupción, tal vez debió de haber costado 200 millones de dólares por los agregados, ya está en 700 y pico millones de dólares. Y así son todas las obras que se construyen en estos gobiernos, especialmente en este. Empiezan con 100 pesos y terminan en 1.500 pesos. Por la corrupción, pedimos que se investigue la presa de Monte Grande. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ti, Fulvio, por esta reflexión en estos dos temas. Importantísimo. En el WhatsApp nos escribe nuestra amiga Lourdes de los Maestros. Dice Lourdes, nos manda mensaje bíblico del libro de Isaías, capítulo 1, versos 15 al 19. Vamos a ver si proyectamos el WhatsApp en pantalla, por favor. Gracias Lourdes, también manda a Romanos 8, versos del 2 al 9. Muchas gracias Lourdes por estar en sintonía con nosotros. Y siempre mandarnos mensajes bíblicos. Ahí está, Lourdes de los Maestros. Iniciamos con ella. Seguimos con Deyanira Almanzar. Deyanira Almanzar ha mandado este video. Vamos a ver de qué se trata. La querida Deyanira, comunicadora y maestra, que siempre manda mensajes importantes. Un reinado infantil, es la promoción de reinado infantil Santa Ana. Ahí está, mucha expectativa. Nueva vez, la alcaldía municipal organiza este reinado. ¿Ya? segunda vez que lo hace, sí, interesantísima, en Mi Hermana Mirabal, justo en Tenares ya tienen muchos años haciéndolo así, y ha dado muchos resultados promover los valores de estas niñas, eligiéndola y no poniéndola a participar, sino eh, dándole su, su triunfo de acuerdo a su talento. Roberto Johnson desde Las Terrenas, manda a Hebreos 11.1, gracias Roberto por estar en sintonía y mandar siempre tu reflexión en torno a un mensaje bíblico, Yasmín Valerio desde el municipio Salcedo manda varias postales. La última dice, solo me asomé para darte un saludito y desearte que tengas un bonito día. Gracias. Igual para ti, Yasmín, qué gusto saber de ti. China desde el municipio Castillo nos escribe, nos da los buenos días. Dice China, qué bueno que ya Vladi regresó de sus vacaciones. Ya lo extrañaba en el programa. Ahí está escribe también el Pidia de la Urbanización Brugal manda la foto de este señor quiere que se lo feliciten está, es su esposo está de fiesta de cumpleaños hoy es el amor de mi vida dice ella, que papá Dios me lo colme de bendiciones feliz cumpleaños que la pases muy bien Julio Peguero, ahí está el señor Julio Peguero feliz, felicidades para él de parte del Pidia su esposa Henry de San Martín manda la foto de esta bebé hermosa Supongo que está cumpliendo mes bendiciones para ella. Eh, de, bueno, yo he mandado algunas imágenes en el siguiente mensaje mío. Son imágenes de la graduación que ya comentamos en el bloque de noticias. Pero quiero que se detengan en la imagen. Bueno, en ese joven, Luis David, fue reconocido con el más alto índice académico. La otra joven que también tiene su título abierto, Tatiana. Vamos a verla, Tatiana. Vamos a hacer énfasis en, esas, en esos laureados. Y... Esa es Tatiana, ahí está. Y yo estoy al lado de Delcio de, Nel, Delcino Vamos a ver el comunicador. Nécido Urbáez. Felicidades, hermano. Ya se graduó de licenciado en comunicación, mención, periodismo. Bendiciones para ti. Él es miembro de esta planta televisora, por supuesto. Tiene su programa todos los días aquí a las 6 en el 8. Bendiciones para ti. Qué bueno verte. Y la última fotografía que he mandado. Es parte de un organigrama, una infografía, mejor dicho, una infografía de la Universidad de Rajabat, la Federación Francesa de Espeleología. Ellos marcan ahí toda la evidencia y los, las pautas por supuesto, de, de la crujía, podemos decirle así, que sí, están sí, llevando sí, esos rescatistas. Es tormentoso. ¿eh? Rescatistas de los niños horas, de Raquel. Tailandia. Sí, y ya en el fin de semana se dio a conocer que sacaron los primeros cuatro de 12 adolescentes eh, y su entrenador atrapado Cinco dentro horas de una de cueva. Cuando fueron descubiertos, ya tenían nueve días desaparecidos, o sea que más o menos llevan 18 más o menos, en esta eh, crujía. Y, Para que tengan idea esperando, sí. que después que sacaron estos cuatro, eh, eh, en el sábado más o menos, eh, deben esperar 10 días más para volver el operativo, por, por lo difícil que es, miren ahí la cueva la, la entrada, Ajá. cómo va estrechándose y el lugar, y la justo donde la dimensión donde tiene agua son 5 horas de entrada por la sí. contracorriente, y 4 cuatro, y, y cuatro de salida 9 horas, 6 y 5 eh, horas, 11 horas uh -huh. y también Raquel eh, tengo informe de hoy que ellos van a continuar hoy en el proceso, posiblemente a rescatar. Bueno, eh, sí, sería hay ya lamentablemente la pérdida de uno de los rescatistas, eh, con mucha experiencia, Llandez. pero perdió la vida, y bueno, y esta fue la información que fue dada a conocer eh, en eh, rueda de prensa, cuando rescataron los pasados, en el fin de semana, cuatro de estos 12, habían anunciado que al menos esperarían 10 horas más para la nueva misión. Sí, 10 horas más. 10 horas. Eso sí. es, hoy Correcto. se regaló, así. Hoy, así es. Sí. Fueron trasladados de una vez estos niños al hospital de Shanghái Rai, ubicado a una hora de la cueva, y están en perfectas condiciones, gracias a Dios. Pero ahí sigue esta travesía de poder rescatar a esos niños. Mi Lady desde el municipio de Tenares, escribe en el WhatsApp, manda varias fotos, la de Jesús, corazón de Jesús, pero también la de este niño que quiere que le feliciten. Es su sobrino, Ángel Manuel Cruz, está de fiesta de cumpleaños hoy en San Francisco de Macorís de parte de su tía Milady y que Dios, dice ella, lo bendiga mucho y que cumpla muchos años de más Ángel Manuel Cruz se llama el jovencito, ahí está nos escribe el número que termina en 8813 nos da los buenos días, dice buen día queridos comunicadores, que el Todopoderoso los colme de bendiciones para que sigan haciendo su labor feliz resto del día para usted también, gracias por escribir, licenciado Alberto de los Maestros escribe también, manda la foto de este bebo que cumple cuatro añitos, se llama Irwin Ear Irwin, en Manuel, oh. así es. Oh, oh, oh. Es un hombre artístico, pero míralo con esa gorra hacia sí. atrás, y el tigueraje y la, y la B de Victoria, pero al revés. Ahí está, felicidades para él. Nos escribe también el número que termina en 3511, dice que el alcalde de Pimentel está trabajando. Ahí están las evidencias del alcalde de Pimentel supervisando parte de, la, de los trabajos que se están realizando allá. Manolo Geraldino escribe, da los buenos días, dice que Haití ayer les recordaba el nove, eh, 1984, ¿sería? Desde cuando Salvador? José 24 Blanco. de abril, donde el gobierno dominicano encabezado por el PRD, hoy PRM, y, eh, que subió todo a las amas de casa un 300%. Eso le recuerda Haití a Manolo Geraldino. María Paulino dice, buenos días Raquel, lamentablemente por más que se protesta por el cobro exagerado de la luz, no lo rebajan, a mí me pasó, yo solo tengo un aire para un contador y hace un tiempo me cobraron, me cobraron desde norte 10 mil pesos y cuando reclamé no me devolvieron nada, yo sé que estamos gritando en el desierto, pero por lo menos para que la gente sepa que hay que empoderarse y hay que exigir, eh, Diógenes Domínguez el Santo Domingo nos escribe dice a ver, a ver, manda muchos enlaces vamos a ver la última información que está enviando oh, ah, es que manda un listín ahí sobre Ramfis Trujillo dice que es un fenómeno político gracias por escribir Angelo de San Francisco de Macorís tema sobre corrupción simplemente hay que entender que una familia una persona no pueden mantenerse con un sueldo o sin empleo y todo eso proporcionado por el propio gobierno para suprimir a la ciudadanía y lamentablemente es por esos intereses que nunca tendrá fin debemos abrir la mente los y los ojos y ser más educados y tener una unión dice él que somos todos contra todos y nunca tendrá fin eh, de ese modo ahí está el mensaje de Angelo recibimos este contacto telefónico buenos días buenos días hola hola buenos días eh, para comentarte con relación a la denuncia que supone de la luz. Ajá. Eh, yo fui maestro y sin tener aire, solamente un abanico y televisión, tuve que pagar casi 20 mil pesos, faltaban como 20 pesos para 20 mil. ¡Wow! Ellos cobrándome, pero mi primer recibo llegó de 800 pesos. 800. Pudo llegar de 2 mil, de 4 mil, de 6 mil, de 5 mil. ¿Y se lo elevaron y a llamé 20 llamé reclamé vinieron y dijeron que no, no y se fueron a favor inclusive la persona que venía a supervisar dijeron doña se van allá a favor de usted porque usted no tiene nada que consuma se fueron y ellos no cuando se llegan allá el resultado dio que no que se fueron a favor de norte que había un consumo aquí en la casa y usted y fue a usted proconsumidor no para que y nada sí porque entró pro consumidor lo que fui y no me resumieron ellos fueron a favor de norte Proconsumidor se va a favor de denotar, pero qué bonito. Bueno. ¿A quién tenemos para que nos defienda? Va, Nadie. Va a ver Gracias por contar en este su experiencia. También. Penoso, sí, lo que ocurre. Son muchos los casos de abusos y las autoridades no toman cartas en el asunto. Sin embargo, nos queda solo a nosotros el desahogo, el expresarlo para que todo el mundo se entere. ¿De qué manera de robar a lo público? Bueno, nos escribe desde el municipio de Castillo América, dice... Mandan a postal, un saludo, mi gente, y es un gatito hermoso. Ahí está el saludo de América. Y finalmente en este bloque, el número que termina en 35, 35, dice ya nada más quedan cuatro. Y el manager, y el manager. ahí está, se refiere apuntando algunos datos con respecto a los 12 niños. La información que se dio a conocer en principio era que habían rescatado seis, pero luego confirmó eh, confirmaron las autoridades en rueda de prensa el fin de semana que eran cuatro más el manager, entonces ahí está el proceso, ojalá y lo saquen a todos en el día de hoy, eso es lo que esperamos el mundo está en vilo por estos niños tailandeses metidos en esta cueva y ojalá no muera más nadie nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí en De Mañana, no le cambien Todo lo puedes.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 I'm <clears throat>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 Bueno, gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana, de último minuto bueno, nos acaban de confirmar y así lo han subido los medios internacionales acaban de rescatar a otros niños tailandés de estos que están atrapados en la cueva y que mantienen en vilo a todo el mundo en esta tarea que ha tildado la BBC Mundo como extremadamente difícil y no es para menos extremadamente Oye, difícil Raquel, pero qué bueno que han rescatado uno más Ellos anteriormente habían entrado a la cueva tres veces porque o sea lo que... hacían de camping. Es una de las cuevas más famosas de Tailandia. El problema fue que le llovió. Y se inundó Pero y no pudieron inundó. salir. Entonces ahí están las labores de esos héroes que están tratando de rescatarle. Ojalá y no suceda ninguna desgracia y que los que quedan puedan salir bien. Vamos a dar seguimiento a este tema. Solo nos resta a nosotros agradecerle por supuesto su fidelidad, su compañía. Y esperando reencontrarnos mañana por este su canal 10 de Telenor. Hasta la próxima. Bye bye.